Saludos, soy Israel Vanguera, en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para controlar nuestro eh, celular desde nuestro ordenador o viceversa. Entonces, una vez que le incline el link que les dejaré en la descripción de este tutorial, eh, se les va a ir a la página de Google Drive, se los dejo sin anuncio para, no eh, para que no se esté cayendo el, el, el link o para que ustedes no tengan que tardar tanto eh, cortando el enlace. Entonces, una vez se les descargue el archivo sigan a la carpeta de descarga y aquí van a dar clic derecho extraer aquí en caso de que no les funcione con este método simplemente escriben este mismo nombre en google y luego le dan descargar e instalar, instalar y listo siguiente, siguiente y listo pero probablemente les funcione este entonces copiamos este archivo que extraímos aquí nos vamos a equipo Descolocarse, archivo programas por 86, si es de 32 bits, solo aparece esta carpeta, pues como si es el sistema operativo de 64 bits, les van a aparecer las dos, entonces si tienen la, estas dos carpetas, dan en la que termina en 86, abrimos esta y luego damos clic derecho en pegar aquí, luego damos clic en continuar. Este programa lo hice portable para que ustedes no tengan que estar instalando tantos programas en el ordenador Simplemente pegan la carpeta y listo Bueno, una vez que la peguen, vamos a abrirla Abrimos Y vamos a escoger este que está aquí, miren este Clic derecho eh, Anclar a barra de tarea o enviar al escritorio como acceso directo en caso de que no les aparezca a anclar a barra de tareas, lo envíen al escritorio como acceso directo. Solo dan clic aquí en enviar a escritorio. Yo lo voy a anclar a la barra de tareas para que me aparezca aquí. Aquí ya está, puedo cerrar esto. Y aquí está el programa. Lo ejecutamos para verificar de que sí quedó bien. En caso de que les pida un archivo o cosa semejante, lo pueden buscar en Internet y pegarlo. Simplemente descargan el programa con el nombre que les aparece ahí en la carpeta lo descargan y dan e instalar y luego siguiente, siguiente probablemente les funcione así como estoy mostrándoles por lo que es portable entonces una vez les aparezca así como está aquí ya listo para el uso, ustedes lo pueden usar por cable usb o por wifi por conexión wifi, entonces yo creo que preferiblemente ustedes lo quieren lo querrán usar por wifi, por wifi. Igual por cable es más fácil, pero por wifi no es complicado. Entonces, eh, una vez hecho ello, vamos a irnos al celular a instalarlo, a instalar la aplicación en el celular. Ok, una vez estando aquí en el celular, nos vamos a Play Store y vamos a escribir aquí en el buscador: Power. Aquí, aquí ya está, aquí ya apareció escribimos este nombre luego damos clic en instalar y esperamos a que se termine de instalar solo tengamos paciencia eh, si no tenemos paciencia no logramos nada lo otro es que si necesitan algún tutorial eh, tienen problemas con alguna aplicación me pueden escribir yo trataré de ayudarles eh, con ese problema también les pido que se unan al grupo que les dejo ahí en la descripción de este tutorial les dejo mi Facebook, mi el whatsapp del, del canal y les dejo también un grupo donde solucionamos los problemas de youtube con lo que están inscritos, entonces les pido que se inscriban al grupo, primero se suscriban al canal y luego se van a los medios de que les dejo ahí en la descripción de este tutorial para que se eh, comuniquen más fácil y solucionemos los problemas. Bueno, aquí ya se ha instalado, vamos a cerrar esto Vamos a ver Aquí ya está, si no les aparece aquí MC, Lo buscamos por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Aquí está Si no les aparece ahí en el inicio de la pantalla No, no vamos y la buscamos tal cual como les mostré una vez aquí le vamos a dar clic en permitir a todo le damos permitir y aquí ya nos aparece para conectarnos al ordenador o para eh, eh, eh, guiarnos desde acá al ordenador para controlar el ordenador a nuestro antojo entonces vamos, vamos a dar clic aquí y aquí ya está buscando el ordenador si es por wifi lo damos así como está, si no damos clic en USB aquí arriba entonces aquí está el ordenador, ese es el nombre de mi ordenador, yo le voy a dar clic allí y aquí me dice que si quiero duplicar la pantalla de móvil o duplicar la pantalla del PC si le doy duplicar la pantalla del PC, automáticamente yo voy a controlar el ordenador desde mi celular pero si yo quiero que se refleje, simplemente quiero controlar mi... Mis, mi celular desde mi ordenador simplemente doy clic en la primera opción vamos a dar clic en la segunda opción y como pueden ver aquí ya estoy en el ordenador eh, me salió la pantalla oscura no sé por qué me salió así ahora pero por lo general siempre me sale normal entonces eh, nos vamos ahora al ordenador bueno aquí estamos de nuevo en el ordenador entonces ya para reflejar nuestro celular aquí simplemente la iniciamos desde el celular así como les mostré ahora entonces la iniciamos y automáticamente eh, damos clic en el nombre del ordenador que nos aparece en nuestro celular y vamos a dar clic en la primera opción para que controlemos nuestro celular desde el ordenador entonces aquí eh, aceptamos todas las opciones y le damos permitir en el orden celular para que siempre nos arranque de una. Y aquí ya estoy controlando el celular desde acá. Aquí damos clic en más tarde. Vamos a correr hacia acá. Sí, se ve mejor así. de aquí controlamos eh, nuestro celular de aquí del ordenador. Y también podemos ver, si le damos clic acá en el celular, todo lo, nos, nos refleja aquí. Y también podemos controlar nuestro ordenador desde el celular. Eh, eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten. Y si tienen alguna consulta me la pueden hacer y no olviden suscribirse. Aquí están las otras opciones para grabar. Miren, para grabar, para tomar fotos, para ampliar el, el la aplicación y aquí pueden hacer todo lo que quieran, ustedes pueden cacharrearla como pueden ver no es necesario ponerle ningún serial yo soy si, si tienen alguna consulta me la pueden hacer, chao